Rodrigo Sánchez, soy ingeniero eléctrico de la Universidad de la República y en el 2013 me fui con una beca Fulbright a California, a la Universidad de Berkeley a estudiar un MBA enfocada en nuevas tecnologías y en emprendedurismo. La experiencia que, que tuve allá en la Universidad fue muy positiva para, para todo lo que es mi carrera, este, si quieres profesional y personal también, porque a ver, no solo primero cambié de industria, este, venía yo en las telecomunicaciones, Ahora pasé de todo lo que es eh, software y pagos online eh, y me dio 10.000 herramientas que uso, uso todos los días. Fui a buscar capaz este, experiencia de aprender más lo que son hard skills, de, no sé, de finanzas, economía, este, operaciones y más, Y después terminé aprendiendo todo lo que es la parte soft de interactuar con gente, negociar, este, llevar proyectos, liderar equipos. Salir de, de Montevideo e ir a una ciudad universitaria, poder... Eh, experimentar la vida universitaria fuera de las clases, de ir, no sé, a los partidos de fútbol americano, poder tener conexiones con empresas, con personas que, este, que mueven la política allá, que mueven los negocios y tenerlos ahí, en la clase, un martes a las 8 de la mañana, este, poder hablar con ellos, hacerle las preguntas que quieras y, y sentir esa, este, que no están tan lejos y que, y que pueden, son personas normales y que podés interactuar con ellos. Te cambia la cabeza en el sentido de que lo es que te achica mucho el mundo y llegar a cualquier parte de Estados Unidos, a Europa o Asia este, es mucho más fácil y con las conexiones que también tenés o sea, hablo con este, amigos en Estados Unidos pero con amigos que abrieron startups de fintech por ejemplo en Singapur e Indonesia y eso está este, espectacular